El secreto de tu éxito, ¿sabes cuál va a ser? Es algo muy sencillo, pero que conlleva mucho trabajo, mucha entrega y sobre todo la rendición absoluta a lo que quieres mostrar al mundo, a lo que quieres ser y contribuir en el mundo, que seguramente en esencia ya lo eres. Y es obsesiónate absolutamente hasta la médula por aquello que quieras conseguir. El tiempo lo divides en cuatro si hace falta. Pero cuando estás obsesionado, lo que muchas veces se suele llamar fanatismo, que no me gusta esa palabra porque parece un poco negativa, pero obsesiónate por algo que realmente te movilice el corazón y te movilice la mente y las manos para hacer, para construir y para regalar. Sígueme para más.